de Facebook a e Instagram y de los medios que están tomando esta transmisión. A todos, pero a todos, muchísimas gracias. Les damos la bienvenida a los 31 partidos provinciales que conforman este frente electoral donde todos soñamos con una provincia mejor, más desarrollada, moderna e inclusiva. Vamos, corrientes. Los partidos que integran nuestro Frente Electoral son la Unión Cívica Radical, Encuentro Liberal, el Partido Liberal, Partido Autonomista, Partido Popular, Coalición Cívica Ari, Vamos Corrientes, el Partido Socialista, el PRO, el PANU, SICO, Norte Grande, Forja, Cambio, Austeridad y Progreso, Acción por Corrientes, Movimiento para la Igualdad de Oportunidades, Partido Demócrata Progresista, Movimiento Siempre Corrientes, Unidos por corrientes, encuentro correligionario, acción popular por los trabajadores, acción por la República, ladrilleros unidos, movimiento de integración y desarrollo, unión correntina, integración correntina, ciudadanos a gobernar, unión popular. Unión para el Desarrollo, laborista, conservador popular y crecer con todos. El 29 de agosto, los correntinos vamos a elegir gobernador y vicegobernador. cinco senadores provinciales, 15 diputados provinciales y los intendentes y concejales de 57 municipios. Y acá, en Bella Vista, se elegirá seis concejales. A continuación, vamos a presentar a nuestros candidatos a concejales de la ciudad. Marcelo Quintana. Cristian Hermosís. Silvina Quirós. Dolores Senos Silanes. Raúl Pinsan. Y Carolina Rodríguez. Queremos agradecerles también a los miles de correntinos y correntinas que están participando de este acto de presentación de candidatos. Acorde a los tiempos que nos tocan vivir muchos Repito, ahí nos siguen por sur, mediante los medios masivos de comunicación o a través de las cuentas de Facebook, Instagram y YouTube de Ecomos Vamos Corrientes y de los partidos y candidatos que integran este frente. Es verdaderamente difícil cuantificarlos porque hay muchísimas retransmisiones en todas las plataformas, pero les digo algo: somos muchísimos los que estamos participando de este encuentro. Tenemos que hacer el acto así, de esta manera, virtual, para seguir cuidándonos, porque los correntinos somos más de un millón y todos somos importantes. Este es un buen momento para presentar a nuestro candidato a viceintendente, con los aplausos bien arriba, Andrés Sánchez. ¡Fuertes sus aplausos! Buenas noches, muchas gracias a todos por estar, a todos los que nos siguen por las redes también. Gracias y bienvenidos a los que nos visitan a el Jardín de Corrientes, que es Bellavista. Gracias fundamentalmente también por la posibilidad que me dieron de continuar un proyecto de construcción de un futuro mejor para Bellavista. Lo iniciamos con Walter y lo vamos a continuar con Noelia. Era febrero del 2016 cuando nos reunimos con el entonces gobernador Ricardo Colombi, Gustavo Valdés, el entonces diputado y actual gobernador, y este, nuestro actual intendente y futuro diputado Walter Chávez. Había otras urgencias, nos reunían y nos unían otros problemas, Llovía y nos inundábamos, los productores se nos fundían toneladas de limón, de frutilla, porque no podíamos salir, porque nuestros caminos se, nos, se empantanaban, los camiones eran intransitables. La gente se quejaba porque no teníamos escuelas. En Barrio Norte había una añoranza de 40 años de una escuela secundaria. Éramos concejales y no íbamos a donde éramos padrinos de la Escuela 22 de la Colonia Progreso, y la escuela se caía a pedazos. Hoy eso no es más un problema, porque eso es una realidad. Fueron muchos hechos, más que palabras simples, que se llevaron el viento. Esa escuela 22 hoy es nueva, es más, se está construyendo una sala odontológica nueva, que se hizo con un proyecto participativo, y que el municipio está comprando todos los instrumentos y va a poner el odontólogo para que funcione en esa escuela rural. La escuela secundaria de Barrio Norte también es una realidad. Más de 150 kilómetros de caminos de Ripio, en nuestra zona rural, también son hoy una realidad. Y sobre todo, este convenio, este pacto político-social que logramos, este gran nucleamiento donde el diálogo prima, donde Walter tuvo la gran capacidad de poder dirigir un grupo heterogéneo de personas con pensamientos disímiles, muy disímiles a veces, muchas discusiones internas, pero que logró algo que fue increíble, que el resultado final fue una potenciación de todos los resultados individuales, no fue una simple suma de los resultados de cada una de las personas de su trabajo. Este equipo se potenció y hoy tenemos como resultado la Bellavista que siempre soñamos tener. Por supuesto que vienen otros desafíos. La pandemia nos, nos planteó un, un cambio ...de modalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de realidad. Actualmente vivimos como médico un gran problema... ...que es la enfermedad del COVID. Pero así también, gracias al apoyo del gobierno de la provincia... ...y del, y del municipio del hospital, en tres días pudo llegar a tener... ...entre un viernes, entre un sábado y un martes... ...más de 8.000 personas que fueron vacunadas. Eso sabemos que es la salida. También esta realidad nos va a cambiar... Y nos da otros desafíos, como decía recién, que va a ser la inclusión social de aquellas personas desprotegidas, de aquellas que han perdido su trabajo, su negocio, que le cuesta mucho sobrevivir, que como productor lo digo, cuesta muchísimo producir en dólares y vender en pesos con una inflación del 50%. Es muy difícil. Tenemos un gran desafío por resolver. Pero ¿saben qué? Tengo un gra una gran cuota de esperanza, porque sé que con Noelia vamos a formar un gran equipo de trabajo. Ya lo estamos haciendo. Así que, vamos Bellavista, vamos Corrientes. Tenemos un gran equipo. Noelia, Intendente, Walter Chávez, Diputado Provincial, Gustavo Valdés, Gobernador. Gracias a todos por estar y por formar parte de esta gran batalla, de este gran grupo. Fuerte los aplausos para nuestro candidato a viceintendente. Y a continuación, como integrante de la alianza más grande de la historia de Corrientes, Eco más vamos Corrientes, vamos a escuchar a Pedro Perucho Casani. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Bellavista por recibirnos una vez más. Cada campaña, cada elección es una brillante oportunidad para que todos podamos contarles a cada uno de los correntinos qué provincia concebimos, qué cosas venimos haciendo, pero fundamentalmente, ¿hacia dónde, hacia dónde vamos? En tiempos de pandemia sin duda, la sociedad mira con mucho más atención a quién le va a dar su futuro, a quién le va a entregar su destino en distintos ámbitos. Y desde ese lugar, con Gustavo a la cabeza, con Walter acá en Bellavista, con Ignacio en Goya y con tantos intendentes, vicintendentes y concejales, que representan esta manera plural, no solamente de ver la política, esta manera plural de ver las cosas que tenemos que hacer en la provincia de Corrientes, nos da a nosotros una gran tranquilidad la posibilidad de salir a decir a cada correntino que confíe en esta propuesta política, en esta propuesta política y social que tiene por objeto seguir desarrollando y creciendo en la provincia de Corrientes, en las distintas actividades. Nos quedan treinta y pico de días para poder llegar al 29 de, de agosto. En estos treinta y pico de días, la idea es que podamos, a través de redes sociales, a través del contacto militante, con todas las medidas sanitarias que nos obligan a seguir cuidándonos, decirle a la sociedad que es el tiempo de ratificar rumbos. Este es el tiempo de ratificar confianza. Este es el tiempo de apostar por quienes tienen experiencia en el manejo de la cosa pública. Este no es el tiempo para improvisados. Siempre el correntino la correntina tuvo un destino claro a quién iba a apoyar. Pero en esta circunstancia, en estas elecciones del 29 de agosto, mucho más todavía... Cada hogar, en cada casa, vamos a conversar sobre a quién le vamos a entregar nuestra representación en los próximos cuatro años. Y en este camino nos da la tranquilidad de representar los intereses de Corrientes. Más allá de 31, 32 partidos políticos de nuestra alianza Vamos Corrientes, nos une la pluralidad de visiones, la pluralidad de pensamiento, esta pluralidad que tiene cualquier sociedad y que en la provincia de Corrientes se resume en el coraje, en la inteligencia, en la capacidad, en el esfuerzo para compartir caminos de crecimiento y caminos de progreso. Así que pedirle a cada uno lo que están viendo por redes sociales, a quienes nos ven por televisión a quienes nos escuchan por radio, que este 29 de agosto tenemos los correntinos la oportunidad histórica de defender los valores que tenemos en Corrientes, de defender nuestra historia, nuestro coraje, nuestro camino, nuestro progreso, nuestra esperanza. ...este 29 de agosto, vamos con Gustavo, vamos con Pedro... ...vamos con Noelia, vamos con Andy, vamos Corrientes a ganar el 29... ...vamos a defender lo que logramos con mucho esfuerzo en todo este tiempo... ...vamos Corrientes, vamos a ganar, gracias. Gracias, gracias Perucho, y vamos a continuar con ese mismo entusiasmo para presentar ahora a nuestros candidatos a diputados provinciales. Fuerte los aplausos para Ani Pereira, Walter Chávez, Horacio Pozo. María Eugenia Mancini Frate, Mario Pranz. José Antonio Romero Brisco, Lucía Centurión, Ariel Baez, Luis Calomarde, Andrea Giota. Albana Rotela Cañete, Edgar Benítez, Valeria Pavón, Aníbal Godoy y Jorge Barrios Perkins. Y en representación de todos ellos, le damos la palabra a Walter Chávez. Muy buenas noches, señor Gobernador, resto del equipo que lo acompaña, queridos amigos de los distintos partidos, que nos encontramos una vez más y venimos en esta oportunidad en una difícil situación que nos toca atravesar, especialmente en Bellavista, donde yo no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de reconocer el gran esfuerzo que vienen haciendo el personal médico de nuestra ciudad, la veo a su director acá. Realmente Bellavista viene pasando tiempos difíciles, pero eso nos compromete en este tiempo especial donde necesitamos también cumplir con el deber cívico de elegir nuestros representantes. En este caso, nosotros que conformamos este frente, que están acostumbrados a ver la forma de trabajo, y en eso no puedo dejar hacer una breve referencia y muy sintética de lo que ha significado estos prácticamente ocho años de gestión en la cual hemos vivido distintas situaciones, de hecho algunas muy duras y otras muy gratificantes, que en definitiva es lo que muchas veces la función nos da. Y eso nos apasiona y eso nos compromete y le ponemos más ganas cada vez que nos enfrentamos a adversidades. Por eso, esta pandemia va a ser todo un desafío para para cada uno de nosotros que tiene que tratar de llegar a cada uno de los hogares de Bellavista y de la provincia de Corrientes. En este caso me han dado la gran responsabilidad, le agradezco a mi partido, le agradezco a Gustavo, poder este, aportar mi experiencia por ahí este, a nivel legislativo de lo que ha sido esta, esta rica experiencia como intendente de la ciudad. Y cuando pensaba hoy decía este, todo lo que hemos podido desarrollar en este tiempo, principalmente, y Andy hacía una breve referencia hoy, lo que significó los, las inundaciones en nuestra ciudad, que todas las ciudades lo padecen, pero que particularmente nosotros teníamos muchísima dificultad. Y en ese momento, hace ocho años, el eje de gestión de campaña había sido este, trabajar una obra, prometer una obra inmensa y que la pudimos realizar. En ese momento con Ricardo Colombia al frente de la gestión de gobierno provincial. Y ahí uno dice lo importante que es tener ese trabajo articulado que hay que hacer con el gobierno de la provincia y con otros departamentos como el gobierno nacional que también se dio en esa oportunidad. Que es imposible desarrollar obras de infraestructura de ese calibre, sin tener el apoyo de los grandes estamentos, más allá de la buena voluntad y la buena administración que uno le pueda poner este, en su gestión municipal. Y esa obra la realizamos ni bien empezamos a trabajar cuando asumimos el, el 10 de diciembre del 2014. Empezamos a trabajar en el proyecto ejecutivo y dos años después estábamos ejecutando la obra. Y dos años después, Bellavita nos ratificaba y nos daba la oportunidad nuevamente de seguir al frente de la gestión municipal, por lo que significó, entre otras cosas, esa gran obra. Pero así también hubo otros lineamientos importantes y estratégicos que también nosotros nos propusimos al comienzo, que es otra de las cosas que siempre resaltamos y que yo lo resalto permanentemente en el equipo municipal, que es tener una idea, un rumbo a dónde queremos ir. Y nosotros lo pudimos lograr, felizmente lo pudimos lograr. Y hay otro gran anhelo que, que empieza a tener forma, si se quiere, ahora en estos últimos días y que lo vamos a estar presentando, que es el parque industrial. El, el desarrollo logístico de lo que es este, poder tener en, en un solo lugar, en un espacio físico, todas las industrias de Bellavista y las que se puedan radicar. Y en eso este, recuerdo también a Ignacio como Ministro de Industria, en la cual hicimos un viaje, fue mi primera experiencia de ir y venir en el día a Buenos Aires, en la Casa de Corrientes, con un posible vendedor de un terreno disponible, porque una de las grandes cosas que tiene Bellavista es la productividad de su tierra, por lo tanto, conseguir un espacio físico, para dicho emprendimiento era muy difícil. Bueno, apareció una oportunidad en un lugar en la zona industrial, o delimitada como zona industrial, y e hicimos el esfuerzo. A un dólar de seis pesos. A la semana cuando este, el gobernador nos dio el ok, el dólar se fue a 14, después se fue a 20, y bueno, se fue. Eso fue en la primer parte, en el final de Ricardo. Asumió Gustavo y surgió otra posibilidad y inmediatamente cumplimos ese gran, o dimos ese gran paso que queríamos dar los bellavistenses, porque muchos intendentes que me precedieron persiguieron lo mismo y el gran paso era poder tener el espacio donde proyectar. Bueno, lo pudimos hacer con Gustavo y realmente esa es una de las grandes satisfacciones que también me ha dado la gestión de poder concretar ese, ese espacio. hoy Estamos próximos a presentar el proyecto ejecutivo en la cual seguramente la próxima gestión se va a encargar de poder acompañar y desarrollar para tener nuestro, nuestro anhelado plan. Pero también en estos ocho años no todo ha sido gestión de, o concreción de proyectos y obras, también vivimos situaciones propias de la vía institucional, política, que uno tiene que llevar al frente de una gestión municipal. Y bien Andy lo decía, o ahí apareció Andy, podríamos decir, también, porque nosotros habíamos perdido la primera elección a concejales, es decir, la primera este, elección legislativa, y había ganado el frente opositor y pasaron a tener este, mayoría. Y ahí el rol que tuvo Andy Sánchez realmente fue enorme porque propuso justamente esta gobernabilidad que él tanto habla. Y creo que eso nos dio una gran posibilidad de seguir al frente de la gestión y de renovar las esperanzas y que la terminamos ratificando en el 2017 con la reelección. Por eso es que hoy Andy Sánchez está nuevamente sentado en la banca perdón, en el lugar de viceintendente o candidato a viceintendente por lo que ha significado este, institucional y políticamente para los bellavitenses. Muchas veces estas cosas este, no trascienden, no trascienden en el momento y después con el tiempo este, se, van, se van olvidando, pero creo que fue un punto de inflexión muy importante que nos llevó a estar en esta situación, con una gestión ordenada, con muchos proyectos por delante que inclusive... Hasta el 10 de diciembre lo vamos a seguir ejecutando con mucha participación ciudadana, con una herramienta que, que lo vengo mencionando enseguida porque me voy a encargar de que la provincia realmente la conozca, como lo es el caso del presupuesto participativo. Una herramienta que no la inventé yo, la inventó un intendente hace como 15 años y nosotros desde la gestión le fuimos dando distintos matices, distintos roles que hizo que la comunidad se sume y tengamos cada año en promedio 5.000 residentes participando de una votación donde a través de una institución o a través de un, una agrupación vecinal o de un grupo de trabajo proponen proyectos de ejecución. Con esa votación se hace efectivo y el, la municipalidad empieza a ejecutar ese proyecto el año siguiente. Y hemos... Este, entusiasmado más la gente porque cuando yo le comenté el proyecto a Gustavo me dio la aprobación de poder este, sumar un monto más de dinero para que sea más este, entusiasta la idea de, de poder participar. Así fue que este, estos últimos tres años el gobierno de la provincia viene aportando tres millones de pesos y el municipio otros tres millones de pesos. Es decir que nosotros cada año y este año no va a ser la excepción, en el mes de noviembre vamos a estar poniendo a consideración a través del de equipo de presupuesto participativo, nuevamente la posibilidad de que los bellavistenses sigan este, logrando sueños, objetivos, obras, y que nosotros nos encargamos de ejecutar. Es como, como de alguna manera este, compartir la ejecución de los, de los proyectos este, en, en, en la gestión. Por lo tanto... Tener hoy Bellavista la posibilidad nuevamente de seguir este camino con Andy, con Noelia, una persona joven, pero con una vasta experiencia. La he tenido, he tenido la suerte de tenerla también en mi equipo municipal, allá en los inicios como, como Secretaria de Desarrollo Humano, con una gran tarea social, y por eso también hoy es merecedora de esta gran responsabilidad, porque es una responsabilidad ser candidato a algo, no es que uno, no es un capricho personal que muchas veces nos planteamos, más allá de la, de la decisión que tiene que tener uno de aceptar y llevar al frente este, su candidatura. Por eso les pido a todos aquellos que nos siguen, a los bellavistenses, seguir confiando en este proyecto, que vamos a seguir trabajando por, por Bellavista en el, en mi caso, desde otro lugar, pero con este, la gana de seguir aportando y dando lo mejor, como siempre lo he dado a cada uno de ustedes. Y que este trabajo mancomunado que hemos venido realizando y afianzando todo este tiempo con el gobierno provincial seguramente se va a volver a dar y ratificar por sobre todas las cosas junto a Gustavo Valdés a partir del 10 de diciembre. Bellavistenses, una vez mi agradecimiento eterno del acompañamiento permanente que me han dado y volverle a podir el esfuerzo de seguir trabajando por la ciudad que queremos, por la provincia que queremos y por sobre todo las cosas por el amor que tenemos por esta ciudad. Muchas gracias. ¡Vamos, Bellavista! Gracias, Walter. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a escuchar las palabras de María Eugenia Mancini Frati. Bueno, buenas noches. Realmente un, un placer, estoy feliz de estar aquí en Bellavista... Acompañando la presentación de los candidatos, no solo provinciales, sino locales, a este hermoso equipo de trabajo que han conformado. De Noelia, que en estos dos años que hemos compartido ya es una amiga. Y de Andrés, que estoy seguro que va a ser un gran compañero. Y especialmente ratificando la pertenencia a ECO Más Vamos Corrientes. Esta alianza que continúa siendo la confianza y la tranquilidad de todos los correntinos. Realmente un orgullo para mí, continuar participando y volver a integrar la lista. Como persona del interior, yo suelo decir que los funcionarios del interior, los dirigentes del interior, tenemos una mirada distinta a la del desarrollo de las grandes ciudades. Corrientes es una provincia tan diversa y tan rica, en lo que hace al desarrollo productivo, donde este gobierno y el anterior han estado trabajando muchísimo. En lo que hace a la apuesta que se ha iniciado y se está llevando adelante con el turismo, que es una forma de darle trabajo a los correntinos de toda la zona de Liberá y de toda la zona de lo que es la costa del Paraná y la costa del Uruguay. Es una provincia riquísima, con un potencial enorme. Y esto ha venido desarrollándose y el gobierno ha venido apostando a la producción, al turismo a los emprendimientos, para todas esas familias que han perdido su trabajo y que han encontrado en un microemprendimiento la forma de salir adelante. Lamentablemente la pandemia nos ha truncado un poco el avance, un poco más rápido de todo esto. Pero allí también estuvo el Estado. Y yo creo que Corrientes, con Gustavo Valdés a la cabeza y un equipo extraordinario de personal de salud de toda la provincia, han sido y son el modelo, no solo para la región norte de la Argentina en cuanto al manejo de la pandemia, sino con ese espectacular hospital de campaña que tenemos, que atiende a cada uno de los correntinos en el momento en que lo requieren y lo necesitan. Pero hoy es momento ya de mirar un poco hacia adelante. De ese desafío que vamos a tener muy pronto, ojalá, que va a ser la época de la pospandemia. Y allí es donde vamos a necesitar a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a cada correntino, de su esfuerzo, de su sacrificio, de su protagonismo, de su participación. Y en ese momento es donde más vamos a estar apoyando, acompañando, dando opiniones, ideas, generando proyectos, las mujeres. Que quizás somos la mitad más uno de la población de Corrientes, Y que cada día le estamos poniendo el mayor esfuerzo a este precioso lugar en el que vivimos, no solo para salir adelante de esta pandemia, sino para comenzar a tener mayores lugares en todos los ámbitos no solo en la política, en los clubes, en las instituciones no gubernamentales, o simplemente haciendo beneficencia. Allí estamos las mujeres y somos las que vamos a seguir acompañando, a seguir acompañando este proyecto de provincia en el que estamos convencidos de que es un proyecto no de acá a cuatro años, como lo hablábamos hoy, sino de acá a veinte años. Ya se han generado y se ha trabajado el Corrientes 2030 y allí vamos a estar también las mujeres. Entonces, orgullosa de todo esto. Este es el mensaje que tenemos que salir de esta puerta hacia afuera y llevarle a cada uno de los correntinos y ustedes a cada uno de los belladistenses. La conozco a Noelia. Conozco de su coraje, de su valía, de su simpleza y de su firmeza. Y ese es el liderazgo que por ahí todavía cuesta. Entonces allí tenemos que estar las mujeres. En esta sociedad que está cambiando y está dando mucho más oportunidades a mujeres como Noelia. Salgamos de aquí con el corazón orgulloso de todo lo que se ha hecho y con el pensamiento de la esperanza y la expectativa de lo que vamos a hacer con este futuro gobierno con Gustavo a la cabeza con este mensaje para que todos juntos y como dice mi padre a veces hagamos lo que hay que hacer para que el 29 de agosto salgamos a las veredas después de contar los votos y poder decir, vamos ECO, vamos Corrientes, vamos Gustavo, vamos Noelia. Fuerte, fuerte. esos aplausos para María Eugenia, muchísimas gracias. Y para continuar, ahora sí, vamos a presentar a nuestros candidatos, a senadores provinciales. Ellos son Ignacio Osela. Noel Brear. Verónica Espíndola. Diego Pellegrini. ...y María Carlota Carballo, Y en representación de nuestros candidatos a senadores provinciales... ...invitamos a hablar a... ...Noel Brear. Buenas tardes. Qué bueno... ...es volver a estar en Bellavista... ...me tocó estar este domingo... ...que vine muy rápido... ...a un programa de política interior... ...hablar, dar un mensaje... ...pero hoy poder hablar con ustedes... ...es muy bueno... ...y me toca hablar después de varios candidatos... ...y de dirigentes políticos importantes... ...y nos encontramos que esta es una tribuna... ...de la construcción... ...de la esperanza el desterrar agravios, no escuché un solo agravio, no nos paralizamos, no nos quedamos quietos, seguimos avanzando con nuestro norte, y nuestro norte es incorporar ideas y gentes, por eso nos llamamos eco más vamos corriente. Vamos agregando ideas porque lo que queremos hacer es construir dos triángulos. Mi mensaje de hoy es muy cortito. Quiero dar dos triángulos que me parece que son estratégicos de Ecos Vamos Corriente. Algunos preguntan, ¿por qué dura tanto? Y la respuesta es, la duración es un plebiscito de todos los días que la gente dice y acompaña. Por eso dura y por eso no pueden entender los opositores. Pero en segundo lugar, porque aprendimos a conjugar en el triángulo la continuidad de políticas serias. Y al mismo tiempo, como cambia el escenario en la continuidad, somos el cambio del cambio. Y al mismo tiempo oxigen oxigenamos la política y por eso podemos tener candidatos jóvenes, Mujeres, experiencia, combinado, equilibrado, como si fuera un cóctel perfecto que sirve para una buena fiesta. Eso es eco, eso es vamos corriente, ese es el primer triángulo. El segundo triángulo, que para nosotros es estratégico, y voy a tratar de traducir cortito, porque no quiero superponer al discurso del gobernador que es un pantallazo muy, muy bueno para transportarnos al futuro. Pero este triángulo se llama el triángulo virtuoso del desarrollo. Estamos trabajando en lo que nosotros llamamos el triángulo de Jorge Sábato, un científico que inventó una teoría latinoamericana y que dijo las provincias, los municipios, los países que se manejan con esta teoría no pueden andar mal. Y estamos transitando ese camino. ¿Cuál es? Un vértice, el Estado, el Estado emprendedor. Otro vértice es la iniciativa privada, los polos tecnológicos. Y el otro vértice, la universidad. Y si esto se da armónica y complementariamente, es el triángulo perfecto para seguir avanzando. Si ustedes quieren preguntarse, una sociedad que no conocen, ¿cómo está ese triángulo de sábado? la universidad funciona con la iniciativa privada, con el gobierno, van a ver que empieza a construir, la gente tiene empatía y le empiezan a acompañar. Y es lo que hicimos, amigos, el triángulo de la continuidad, del cambio, de la oxigenación. Yo quiero contarles que nuestro candidato a gobernador de hoy es un candidato que hace cuatro años era una historia diferente, era aprobarse, era un candidato de gestión y se convirtió en un candidato de gestión y un líder político. Estos son los datos objetivos de la realidad. Eso, el plebiscito de todos los días, hizo eso. Y fue poniendo las cosas en su lugar. Y dijimos que no íbamos a tener crisis. Porque hacer un cambio y una mutación de poder de esa envergadura, genera crisis. Y este equipo político que está acá y que nos está escuchando, acompañó y jugamos la teoría de roles, y todos ayudamos y nos reubicamos en los roles, porque sabíamos que ECO más vamos corriente necesita oxigenación, y él era la oxigenación para el futuro de los cuatro años. Este es un dato objetivo de la realidad. Somos inteligentes, no nos enamoramos porque en este lugar nadie se casa, nosotros lo que somos es, defendemos el interés de los correntinos y tiene que estar el que tiene que estar en el momento oportuno y ese es Valdés en la provincia y Noelia en Bellavista. Entonces, amigos, para redondear, quiero decirles a cada uno de ustedes que estamos acompañando a un gobernador que nos transporta al futuro. Quiero decirles que cuando él habla de pasado es para marco de referencia para cre presentar credenciales pero está pensando qué hacemos para adelante, la gente nos vota pasado vota futuro, expectativa que le invitemos a transportar juntos un proyecto colectivo, por eso quiero decirles que el 29 con Valdés con Noelia con Walter que vamos al futuro en la Cámara de Diputados un, un intendente exitoso, está en la lista. Hay un intendente exitoso de Goya, que está en el primer lugar, que viene a traer su experiencia para la provincia, y así cada uno tiene una especialidad. Yo quiero decirles que ella no está por el cupo de la mujer. Verónica es secretaria de Hacienda de Curuzú-Cuatiá, manejó la Administración de Salud Pública... En el, en, al principio y hoy se ganó el cargo por ser mujer y por ser capaz. Amigos, quiero terminar diciendo, mucha suerte Ani, te voy conociendo en el camino, te conocía personalmente, pero realmente vas creciendo en el cariño y en, la, en el aporte solidario, a Pedro lo conozco hace muchos años, y siempre sé que es parejito, un hombre de bien, aún en las adversidades. Por eso quiero decirles a cada uno y a Perucho que aporta siempre. Gracias, amigos. Hoy estamos mostrando el equipo de Bellavista, el equipo de la provincia, y tenemos un liderazgo ganado con la ejecución, con la decisión política y con la voluntad de construir juntos con los correntinos. Gracias. Muchas gracias, Noel. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ella es una persona muy querida por todos, que nos va a representar muy bien. Y juntos vamos a hacer todo lo necesario para mejorar la vida de quienes viven en Bellavista. Bienvenida al escenario, Noelia Pase. Fuertes aplausos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Bellavista, a quienes nos visitan. Gracias, señor gobernador. Gracias a todos los candidatos y candidatas que vinieron a acompañarnos. Gracias a cada uno de los referentes de cada partido político que integra esta gran alianza que es Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes. Una alianza social y política que viene creciendo hace muchos años. ...y que ha tenido siempre un horizonte muy claro y un objetivo muy concreto... ...que es el del bienestar de cada uno de los correntinos y el del desarrollo de nuestra provincia... ...y que por eso viene demostrando con creces el crecimiento a lo largo de toda nuestra provincia. Gracias de verdad por venir a acompañarnos y sean todos muy, muy, pero muy bienvenidos. Me, me toca hoy asumir un rol eh, que me llena de orgullo como mujer y como joven pero más me llena de orgullo pertenecer a un espacio que nos viene dando lugar a las mujeres y a los jóvenes, que nos vienen ayudando a crecer, que nos apuntalan, que nos guían, que nos enseñan y que nos abren las puertas. Sin dudas, este año es un año muy difícil para todos. Eh, la pandemia nos ha hecho pasar momentos muy complicados y eso sigue ocurriendo y Bellavista no es la excepción. Hoy estamos pasando un momento muy difícil en nuestra ciudad, así que al igual que Walter, no puedo dejar de reconocer y agradecer el gran trabajo que viene haciendo todo el personal de salud en la persona de su directora que hoy nos acompaña. Y también de reconocer y hacer hincapié también en el gran trabajo del gobierno provincial, liderado por el gobernador Gustavo Valdés, quien ha sabido llevar adelante todas las medidas junto a su equipo y todas las obras necesarias para que el impacto de la pandemia sea lo menor posible. Cada cifra duele, y duele muchísimo. Nos hubiera encantado que esas cifras sean cero, pero estamos pronto a salir adelante. Si seguimos cuidándonos, si seguimos siendo responsables, y si el proceso de la vacunación continúa, seguramente muy pronto vamos a salir adelante. Esta pandemia, además nos paró sobre dos desafíos enormes, uno de ellos ha sido poder enfrentarla y poder contenerla, pero nos puso un desafío que también fue muy grande para todos los correntinos, que es el de poder mantener activa nuestra actividad económica y el de poder apuntalar a nuestro sector productivo para que no bajara los brazos. Sin dudas, en eso el gobierno provincial ha, sido, ha hecho una gran apuesta para poder contener a este sistema, a este aparato productivo a través de grandes inversiones, de parques industriales. Y nosotros, como decía Walter, si Dios quiere pronto también seremos beneficiarios de esta gran apuesta que va a representar el futuro de nuestra ciudad y que tiene que ver con el desarrollo de nuestro parque industrial. Me llena de orgullo también poder ocupar hoy este lugar porque creo profundamente en los jóvenes y en las mujeres porque creo que ha llegado nuestro momento, porque creo que los jóvenes y las mujeres somos el presente, somos el futuro, defendemos causas, enarbolamos banderas, defendemos la inclusión, defendemos la igualdad, defendemos y proponemos el, los derechos individuales, la libertad, y creo que ha llegado el momento de que todo eso lo podamos poner más que nunca en práctica, El 29 de agosto se van a definir muchas cosas. Pero a los jóvenes me permito decirles que también se va a definir nuestro futuro. Se va a definir... Me toca, como decía, ocupar un lugar muy importante que además me da mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad por las dos grandes gestiones que el Intendente Walter Chávez nos va a dejar. Mucha responsabilidad porque la ciudad de Bellavista se merece de grandes gestiones, se merece de un Estado presente, de un Estado que acompañe, que sea líder de su crecimiento, se merece porque tiene gente que empuja, tiene gente que arriesga, tiene muchos empresarios, productores y comerciantes audaces que se siguen animando a arriesgar, que se siguen animando a invertir, que seguramente lo van a seguir haciendo y el rol del Estado en estos próximos años será fundamental. No vengo a proponer falacias, no vengo a prometer lo que no voy a poder cumplir, simplemente vengo a pedir una oportunidad porque creo en la política que piensa, en la política que actúa y en la política que ejecuta como lo haría un ciudadano común. Y ese es mi mayor desafío. Dicen que cuando uno habla en público tiene que poder mirar a los ojos de las personas a las cuales les está hablando. Y yo la verdad que en este tiempo me permití tomarme una licencia y es imaginarme los ojos de la persona que hubiera estado muy orgullosa de verme acá arriba, que me hubiera estado esperando con una gran sonrisa. Así que estos minutos que no han sido nada fáciles para mí, no porque me cueste hablar, sino por la situación particular que estoy atravesando, se los quiero dedicar a mi mamá. Quiero agradecer el apoyo fundamental de mi familia, que me están complicando más todavía. De mi papá y de mi hermano, de la familia que elegí formar, de Gastón y de mis tres hijos hermosos. Agradecerles porque sin ellos en este momento sería imposible poder afrontar el desafío. Agradecer al Partido Radical por la oportunidad y una vez más por la confianza a mi querida Juventud Radical, que no abandona nunca. Pedirles que el 29 de agosto nos acompañen, que tenemos, no tengo dudas, la mejor opción para que la provincia de Corrientes siga creciendo. Creo profundamente en este proyecto porque creo que es el proyecto que además de todo lo que viene haciendo, representa un verdadero recambio generacional y representa un verdadero salto en materia de igualdad de oportunidades. Muchas gracias, vamos Bellavista, vamos Corrientes, gracias Gustavo, mucha suerte, gracias a todos por venir y perdón, pero la verdad es que la emoción es inevitable, gracias. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Y ahora sí, llegó el turno de presentar a nuestra fórmula para la gobernación de Corrientes. Queremos darle un caluroso aplauso a nuestro candidato a vicegobernador, Pedro Brayar Pocar. Y finalmente, y finalmente, llegó el momento también de presentar a nuestro futuro gobernador de los próximos cuatro años, el hombre que actualmente conduce la provincia y que viene liderando el proceso de desarrollo, con ustedes, Gustavo Valdés. Con ustedes, nuestro candidato a gobernador de ECO. ¡Más vamos, corrientes! ¡Fuertes los aplausos! Una sola, un solo pensamiento, además de desear todo el éxito del mundo, a Noelia, a su vice y a todo el equipo de colaboradores que van a ser dignos continuadores de una gestión exitosa como la que va a concluir este 10 de diciembre encabezada ...por Walter Chávez. Solamente quiero decirles una sola cuestión. Digámosle a nuestros conciudadanos que este 29 de agosto... ...está mucho más en juego que un cambio de gobierno. Está en juego el futuro de Corrientes. Está en juego a aprobar todo el esfuerzo que se hace y se sigue haciendo... ...para superar esta tremenda tragedia que vivimos en el mundo y en la Argentina... Y está en juego finalmente la corriente que todos deseamos para nuestros hijos, para nuestros nietos y también para nosotros mismos. Gracias a todos. Hola. Por brevedad, por brevedad. Ustedes saben que el hombre que elegí, que me acompaña en este caso, es un hombre de trayectoria, que cualquier cosa nosotros sabemos que es un hombre de fiar, es un hombre de confiar, es un hombre que todos saben de que es leal, todos saben que es honesto, todos saben que es trabajador, que es formado, que es profesor de la universidad, pero fundamentalmente sabe que nos va a respaldar. Así que gracias, Pedro, por cederme estos minutos, sabemos que sos... Un gran orador también, como lo es Perucho y los amigos que nos acompañan. Yo quiero agradecer a todos por la oportunidad nuevamente de ser candidato a gobernador de la provincia de Corrientes. Quiero agradecer a todos los de amigos de ahora, de la juventud radical, del paso del tiempo, nos van dejando solamente amigos. Y la política también se hace con amigos, porque tenemos que tener mirada común, objetivos comunes, realmente es bueno compartir, debatir, estar juntos. Y en estos momentos nunca hubiese pensado yo que me iba a tocar momentos tan difíciles, decían del otro lado, decían que no teníamos más candidatos, que un gran gobernador se iba, como lo era Ricardo Colombi, y que no habían más candidatos dentro de nuestro espacio político. Por lo tanto, nosotros íbamos a perder las elecciones. Y aquí están, aquí estamos, nuevamente presentándonos, pero no porque yo sea un fenómeno o una persona que tenga o que sea mejor que ustedes, yo provengo de un grupo de espacios militantes que tiene muchos hombres y mujeres que tal vez sean más capaces que yo y que hoy están sentados ahí y en cada uno de los puntos de la provincia. Fíjense ustedes lo que hoy estamos presentando. Estamos presentando una figura joven, nueva. Noelia Basi y Andy. Andy viene ya de como viceintendente un gran amigo una gran persona un gran peronista pero que tiene también y comparte la visión con nosotros y presentamos ahora a Noé Vasi una gran mujer que está pasando y atravesando un momento difícil que hace una semana Tuvo un hijo y que realmente nos muestra toda la fortaleza de las mujeres de corriente. Estas son las mujeres, la juventud que nosotros queremos. Esta es la gente nueva que tenemos que seguir impulsando en la política. Esa es la transformación. Nosotros decíamos que nuestro proyecto político era un cambio, era una continuidad con cambio, porque veníamos a aportar figuras nuevas, pero también nos tenemos que recostar en la experiencia. Las sociedades tienen que tener experiencia y van a haber muchas oportunidades. No comienza un proyecto político en un, una elección. Hay esta elección y cada dos años tenemos elecciones, pero están nosotros de seguir formándonos, preparándonos, para ser candidatos, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en este espacio político. Representamos a la ciudadanía, pero con objetivos claros. Yo nunca hubiese pensado que nos hubiese tocado una fase uno. Yo siempre cuento, la crisis del 30, de 1930 cayó 10 puntos. Y realmente fue brutal... Y este año también cayeron 10 puntos de golpe, el 2020. Y siguió cayendo la economía. Nunca antes la Argentina sufrió tanto. Nunca antes estuvimos en esta situación. Estamos con el 50% de pobres en la Argentina. Por lo tanto, tenemos que juntarnos los correntinos, los argentinos... Tenemos que dejar de lado las grietas que nos construyen. La política es el arte de gobernar. La política tiene que ser el camino, pero trazando objetivos. Y nosotros nos trazamos objetivos. Trazamos objetivos de inclusión, de desarrollo, de modernización, de trabajar con los intendentes. Y así lo hemos hecho, lo hemos hecho con Walter. Hemos trazado que teníamos que hacer el parque industrial, se nos fueron corriendo los números, porque esta Argentina por ahí es loca. De un día para el otro se sube el dólar, se va el dólar, se escapa, el oferente se va y el Estado por ahí es como un elefante. Pero hoy tenemos el parque industrial, no lo pudimos concretar del todo, ya tenemos el, el impacto ambiental, pero estoy seguro que con Noe Basi y Andy, vamos a hacer el parque industrial que estamos soñando en Bellavista también. Entonces creo que esos objetivos que nosotros tenemos tienen que ser claros a la ciudadanía. Teníamos, yo hablé con Walter cuando salía y le digo, habrá hecho tantas cosas Walter Chávez y Andy que se habrá olvidado. Porque yo recuerdo cuando... Bellavista se inundó y hoy no vamos a tener el problema eso es seguridad ¿cuánto aumenta la calidad de vida? que ahora que estamos en seca no nos vamos a inundar pero el agua va a venir y Bellavista podemos decir que con el trabajo que hicimos en Bellavista estamos preparados y eso mejora la calidad de vida de los ciudadanos miles y miles de, de millones de pesos que están ahí pero que tenemos resuelta la situación. Y se olvidaba de otra cosa, Barrio Norte, que también lo hicimos, lo trabajamos y mejoramos, hicimos inversiones como este club, en escuelas, hicimos las inversiones de la obra pública. Pero saben que tiene Bellavista, tiene algo que no tiene ninguna otra ciudad de la provincia de Corrientes. Y yo siempre lo digo y lo voy a decir acá, por más de que se enojen las otras ciudades. Bellavista no solamente es una tierra hermosa, sino que es una de las tierras más productivas que tiene la provincia de Corrientes. Eso es Bellavista, un potencial humano productivo a disposición y a servicio de los correntinos. Y pasamos, como todo productor, con sus con obras, con dificultades. Pero ahí está siempre Bellavista. Siempre Bellavista, cuando comienza la productividad, Bellavista florece, se mueve. Cuando uno viene a Bellavista, sabe que es una tierra diferente. Uno mira y ve que es posible. Hoy caminábamos por la fábrica Alpargata, que estuvimos ahí, los brasileros se fueron y vino y compró un productor que hoy nos explicaba, un cosechador de algodón, un plantador de algodón de la provincia del Chaco. Y decía, gobernador, si nosotros tenemos algunas dificultades, nos pueden llegar a apoyar, ¿cómo nos vamos a apoyar nosotros? Alpargata tiene, en este momento, tiene 400 trabajadores 400 empleos. Nosotros le dijimos que cuente con el gobierno de la provincia, que ahí vamos a estar nosotros, porque nosotros necesitamos defender a la industria. Salimos a trabajar conjuntamente, respaldamos y no solamente ellos, salimos a darle un respaldo financiero con el Fondo de Garantía, de Desarrollo y Sustentabilidad. Y hoy esta... Textil ha modernizado toda su línea de producción, que hoy la fuimos a ver, 60 empleos más con una inversión de 5 millones de dólares. Pero tenemos otra noticia buena, tenemos otra noticia buena, que es que siguen invirtiendo, que siguen generando, que siguen ampliando la planta, que van a invertir 15 millones de dólares más. Que van a generar otros 100 puestos de trabajo. Va a ser una de las textiles más grandes de la República Argentina y va a estar acá, en Bellavista. Bellavista no solamente es la tierra de los limones, Bellavista también es la tierra de la industria. Bellavista también tiene arándanos, tiene frutilla tiene ganadería, tiene forestación, realmente bellavista, es un orgullo para los correntinos, esos son los bellavistenses. ¡Sí! Tiene modernización, arquitectura, el arquitecto que estamos haciendo con esa maravilla que tienen ustedes de gimnasio, el arquitecto que elegí que nos haga el diseño para el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la provincia de Corrientes por su estilo, por su modernidad, también es de Bella Vista. Eso es tener gente preparada, gente formada. Entonces, ¿cómo cuando yo tengo un intendente como Walter Chávez, que ha sido exitoso y que es exitoso, cómo nos lo vamos a convocar para que vaya a aportar como diputado de la provincia de Corrientes Gracias, Walter Chávez. Gracias, Walter Chávez. Y esto que ocurre en Bellavista es realmente magnífico. Estuvimos hoy también con Walter, estuvimos en la planta recicladora de residuos. Y es una agenda verde... Y muchas veces no lo vemos en nuestras narices porque parece que no es importante. La agenda verde es fundamental, fíjense ustedes cuando vimos nosotros el río Paraná como ahora. Casi seco. Creo que el río Chogoya no está cortado de casualidad. De casualidad. Los bancos de arena por el río Paraná con daño ambiental. Eso tiene que ver que no cuidamos el ambiente. ¿Cómo no vamos a invertir en lo que es la separación de residuos para no dañar nuestro medio ambiente. Pues bien, hoy Walter Chávez y Andy, todo este equipo de trabajo, termina haciendo algo que por ahí la gente no lo ve, que es juntar todos los residuos que pueden ser reciclados. Vimos las parvas y parvas de cartones y latas, y vimos que hoy está en un depósito, pero vimos algo más, con Campo Limpio generamos un lugar a donde retiramos del campo de los productores los bidones que tienen insecticida o fertilizantes que tienen que ser reciclados en el ambiente. Y tenemos una planta de plástico, estamos reciclando plástico y se están haciendo los tambores, los tanques, de plástico reciclado, que ahora tenemos que poner todas las casas y viviendas sociales que hagamos con el plástico reciclado, y estaban haciendo postes, estaban haciendo postes de plástico reciclado para que no te, ocupemos la madera y que tengamos esos postes, eso es Bellavista, es modernización, visión a futuro, orden ambiental, y eso se hace únicamente con gente que tiene visión. ¿Cómo no lo vamos a poner a Walter Chávez en la lista de diputados provinciales? Pero también, no es solamente Walter, es un equipo de trabajo, de concejales, de hombres y mujeres, de secretarios, de empleados, de trabajadores que tienen una gran apuesta. Yo estoy seguro que en estas elecciones que vienen, nosotros vamos a votar pensando en Bellavista, creyendo que es posible seguir construyendo Bellavista. Nosotros tenemos una agenda realmente importante en Corrientes. No somos improvisados. Nosotros generamos un plan de desarrollo hacia adelante. Con Ricardo Colombi de gobernador y Pedro en aquel momento se trazó una agenda a 10 años cumplimos el 80% de los objetivos y ahora trazamos otra agenda a 10 años adelante y tenemos que cumplir en el 2030 la mayoría de los objetivos, Dios quiera que podamos cumplir absolutamente todos y que podamos pasar esos objetivos pero que tienen que ver también con modernización vean nosotros necesitamos transportar y generamos una empresa que se llama Telco. Yo sé que es una agenda por ahí compleja. Es la te telco, transporte de datos, fibra óptica, inversiones realmente siderales estamos haciendo. Lo estamos haciendo con plata de corrientes porque nosotros tenemos que avanzar a la soberanía digital. Modernización no es entregar una computadora a un alumno, que sí lo tenemos. Desde ahora, todos los alumnos que entren a la secundaria, nosotros con el Estado provincial le tenemos que garantizar que tenga una computadora, pero que pueda llevarla a su casa. Pero eso solamente es. no tiene que ver con la modernización. Modernización es que nosotros, como descubrimos en esta pandemia, podamos hacer el contenido educativo el contenido educativo, créanme que nosotros tenemos los hombres y mujeres para hacer el contenido educativo 2.0 y si no, fíjense, los que tienen Android, bájense la plataforma educativa de corrientes Play y nosotros estamos generando ese contenido digital y tenemos trimestres y trimestres, el segundo trimestre de primer año ya tenemos completo para hacerlo con plataforma digital digital que tenemos que acortar esa brecha digital, que estamos casi en el 90% de todas las escuelas de la provincia de Corrientes, de las ciudades y del campo con Internet. ¡Hoy una biblioteca! Es muy importante y fundamental porque tiene la lectura, pero también es importante tener conectividad. Y yo quiero agradecer, porque voy a hacer una parte a nuestros docentes correntinos. ¿Cuánto trabajaron los docentes? Tuvieron que aprender a enseñar por Internet. Así que los docentes correntinos, nuevamente, gracias por todo lo que aportaron en este tiempo de pandemia. Por exponerse, por estar al frente de las aulas, por enseñar a nuestros chicos, porque no podemos renunciar al conocimiento a lo único que no podemos renunciar es a la educación. Y nosotros, desde el gobierno de la provincia de Corrientes, seguimos afirmando que nosotros queremos una escuela pública y gratuita. Yo vengo del interior, de la escuela normal, de la escuela de la esquina de tu casa, de la mía, de la nacional o provincial en aquel tiempo, de la educación pública, de la secundaria en mi pueblo, de la universidad pública, de esa universidad abierta que nos dio posibilidades, de ahí venimos. Por eso es fundamental que nosotros tengamos esas posibilidades para todos. Por eso vamos a seguir apostando a la educación pública y gratuita, porque nos iguala a todos. También quiero agradecer en este tiempo difícil porque nos tocó dificultades. Ese primero de marzo, yo le decía del 2020, año para olvidar, yo le decía en la legislatura a los senadores y diputados que ojalá que no nos toque. Y para el 18 de marzo estábamos encerrados en fase 1 con todo el aparato productivo de la Argentina, con algunas excepciones parados, y salimos a comprar alcohol, nos disputábamos alcohol, queríamos saber cómo se hacía un barbijo, queríamos tener tapabocas, no había máquina, no había disponibilidad, estábamos con miedo en nuestras casas porque no sabíamos las consecuencias, pero sin embargo ahí estuvieron nuestros médicos, nuestros sanitaristas, nuestros infectólogos correntinos viendo el diseño, e hicimos un hospital de campaña como no ha hecho otra provincia. Hicimos centralizado. Y lo hicimos centralizado para que todos tengan el mejor terapista. Yo siempre cuento, tuve ocho ministros del Poder Ejecutivo que estuvieron con COVID. Ocho. Intendentes, viceintendentes estuvieron ahí. Por ejemplo, el Viceintendente de Esquina, el Intendente Itaibaté, juntos en una habitación, ese mismo día. Y tenían la mejor atención que podíamos darle. Pero al lado de cada uno de ellos, habían otras camas. Y estaba la gente recibiendo la mejor atención, la gente más humilde de la provincia de Corrientes. Eso es igualdad en la salud pública y posibilidades para todos. No generamos otra cosa que igualdad sanitaria, acceso a la salud pública. Pero por eso le quiero agradecer al personal municipal, a los choferes de ambulancia, a los hisopadores, a cada uno por el esfuerzo que han hecho y que nos sigamos cuidando. Hoy ya estamos vacunando 18 años y ojalá que pronto se pueda comenzar a, a bajar esta meseta alta que tenemos, que estábamos en 500, 600 casos, pero ya va a comenzar a bajar, si Dios quiere, y la Virgen nos ayuda. Pero tenemos mucho por seguir haciendo. Parques industriales, yo le decía al de Bellavista, tenemos el parque industrial de Itusengol lo compramos 500 hectáreas, estamos haciendo un puerto. El parque industrial y logístico de Paso de los Libres, vayan y mírenlo. El de Bellavista, como le decía, el de Curzú-Cuatiá, que hemos comprado ahora hace poco tiempo más. Hemos comprado para ampliar el parque industrial que Ignacio Sela y Ricardo Colombi lo hicieron. Yo siempre cuento en todos los actos que decían, ustedes no hicieron un parque industrial. Nos decía la oposición que nosotros hicimos una avenida en el medio del campo, que era un verso. Yo Vayan y miren hoy lo que está pasando en Santa Rosa. Es verdaderamente algo impresionante. Tuvimos que comprar 50 hectáreas más para seguir poniendo empresas que quieren radicarse. Ojalá que pase eso también en Bellavista, en Juan Pujol, 18 cerraderos. En Mocoretá, 18 cerraderos, industria, movimiento. En Paso de los Libres, en, Mo en Monte Caseros también. Se están instalando nuevas industrias, también en Mercedes. Por eso el parque industrial de la capital también está prácticamente listo. Esto no es una casualidad, esto es fruto del trabajo de hombres y mujeres que estamos apostando al desarrollo de corrientes. Mi viejo siempre dice, no hay otra forma de combatir la pobreza que generando riqueza. Un plan social sirve, ayuda, pero no nos saca adelante. Nadie sale a decir, miren cómo se enriqueció aquella persona con un plan social. Nos ayuda a flotar, pero no nos saca adelante. Nosotros lo que queremos los correntinos es tener trabajo digno tener industria que generen riqueza y tener en definitiva la posibilidad para el futuro de todos nuestros hijos no hay otra forma de trabajar no hay otra forma de construir futuro pero mientras tanto tenemos otras cosas que hacer también en materia deportiva la generamos como una posibilidad de estado que todos tengan acceso a clubes como este y créanme que tenemos que seguir invirtiendo en toda la provincia y lo estamos haciendo planes de natación déjenme extenderme un poquito Pedro, plan de natación cuando vamos a la policía y tomamos los exámenes de la policía muchos chicos no saben nadar porque en la primaria no te enseñan en la secundaria no te enseñan y no, si no te amañaste, solo de alguna manera no sabes nadar, tenemos que poner piletas y estamos haciéndolo para tener y generar esa práctica deportiva. Estamos haciendo canchas de hockey, estamos ayudando a las canchas de básquet, de fútbol, iluminación, generando, dando pelotas, camisetas, porque sabemos que tenemos que traer a nuestra juventud. Hoy inaugurábamos en Bellavista con Walter Chávez y con Noelia, un centro de recuperación de adicciones. Siempre dijimos que la droga, nosotros era, éramos de paso, que simplemente parecía que se iba de la frontera, pero sin embargo nos está golpeando a todas las ciudades, en toda la Argentina, con fuerza, no teníamos un lugar a donde ir, porque siempre veíamos la parte represiva con la policía, con el allanamiento, con el cargamento, pero nunca tantas madres desesperadas que no saben hacer por ahí con su chico a dónde recurrir, porque es una problemática distinta. Y nosotros estamos inaugurando, hoy lo hemos inaugurado, ese centro para que las madres tengan dónde ir o aquel chico tenga dónde ir un hospital de día, un lugar a donde acudir con psicólogos, donde realmente tengamos psiquiatras, donde tengamos médicos, donde le podamos tender esa mano a las familias. La droga ya no pasa, la droga está en nosotros. Y eso tenemos que hacer una política clara que la vamos a estar haciendo con Noelia y Andy cuando ganemos las elecciones el 29 de agosto. Yo creo que hay mucho más por hablar, hay mucho más por decir. Hoy tal vez estemos en un día cansados, pero nos vamos con la labor cumplida. Hemos trabajado en otro proyecto que es fundamental. Venimos de la inauguración. de lo que es nuez pecan argentina ahí en la valle nadie creía en la nuez hasta que aparece una persona como Dominique Rode con el proyecto y salió a plantar y funcionó anduvo nuez en el paralelo 30 funcionó y nosotros salimos a apostar con el estado provincial él plantó 600 hectáreas nosotros ya llevábamos plantado el año pasado 150 hectáreas y llevamos plantado este año 300 hectáreas. Y nos vamos a estar convirtiendo en tres años, nos vamos a estar convirtiendo en la primera potencia de nuez pecan de la Argentina. Pero eso tiene que ver con la visión y con el trabajo. Plan Limón, comenzamos a plantar con los, con los pequeños productores de limón y en, la, en aquella zona porque resulta ser de que nosotros vemos que el limón realmente da posibilidades y oportunidades a muchos que tienen ese tan buen producto que tiene corrientes miren Tucumán tiene 70.000 hectáreas plantadas, ya no puede plantar más porque ya no tiene tierra apta entonces algunos estaban mudando a Salta, nosotros estamos trabajando para seguir extendiendo corrientes. Bellavista tenía 5.000 hectáreas, plantamos 3.500 hectáreas y hay posibilidades, pero ¿saben cuánto tiene corrientes para plantar? 210.000 hectáreas. Estamos haciendo que realmente el limón comience a florecer en la provincia de Corrientes y con ello comienzan a agrandarse la industria, nuevamente la industria que va a estar en Bellavista y con todos aquellos que hoy tienen plantación de limón, nosotros lo estamos acompañando. Los caminos rurales, como decían, comenzamos con la ruta 100, pero seguimos invirtiendo en los caminos rurales. Pero no ahogamos al productor. Todo lo que nosotros recaudamos de impuestos lo volvemos al campo. Lo vamos a seguir haciendo. El pago de sueldo tiene que estar al día. Pero yo le voy a decir hoy, aprovechando esta tribuna, nosotros somos una de las cinco provincias en la República Argentina que más subimos los sueldos. Porque consideramos que el salario de los trabajadores es sagrado para los trabajadores. Y vamos a garantizar durante estos cuatro años que no nos falte el salario. Pero cuando subimos nosotros los sueldos al personal activo, también le subimos al personal pasivo. Porque ellos son nuestros abuelos, porque ellos son nuestros jubilados, porque ellos nos entregaron su vida... Entonces cuando subimos el sueldo al activo, también subimos el sueldo al pasivo. Cuando tenemos un bono para el activo, también tenemos un bono para el pasivo. Porque sabemos que es fundamental, porque somos una sociedad que realmente protege a su anciano. ¡Qué bárbaro! Eso lo aprendimos tal vez de nuestra tierra sin mal. También en estos cuatro años... Salimos a proyectar fuerte lo que era nuestra cultura. Salimos a retrabajar, tuvimos un tropezón, pero salimos a trabajar con nuestro chamamé y logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Culturalmente, nosotros estamos orgullosos de nuestro chamamé y tenemos mucho más para seguir hablando. Pero estos 29 no crean que porque nosotros estamos vienen una encuesta o vienen una medición nosotros ya ganamos las elecciones. Yo quiero que cada uno de los militantes de los 31 partidos políticos que componemos este espacio nosotros a militar para ganar, porque tenemos que ir a buscar y a convencer. Y les digo que en estas elecciones tenemos que ir juntos, porque tenemos que dar esa palabra de aliento que hoy estamos rememorando como eslogan y como marca, que es vamos corrientes a ganar las elecciones, vamos correntinos a ganar las elecciones para construir el futuro que nos merecemos, a ganar, vamos Noe... Vamos a ganar las elecciones, vamos Andy, vamos Walter Chávez, vamos Corrientes. Vamos con nuestro candidato, vamos con Gustavo Valdés, vamos Corrientes. Fuerte los aplausos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos con él, como vamos Corrientes. Con nuestros candidatos, vamos todos, vamos. No escuchan las palmas, vamos. Todos, bien arriba.